Bueno, en algún vídeo anterior hablábamos de, de crear nuestro, nuestro, estilo de, nuestro propio estilo de personajes. Es conveniente pues, eh, acostumbrarse a hacer el mismo estilo de personajes para no tener cada vez que, que inventarnos todo y poder repetir patrones que ya tenemos mecanizados. Incluso tener ciertos personajes que dibujamos siempre nos va a atajar mucho el trabajo. Eh, es muy conveniente tener, por ejemplo, una hoja para cada personaje en la cual nos recuerde pues, cómo lo hacemos en las distintas posiciones, cómo hacemos la nariz, cómo hacemos el pelo, y, e incluso pues, anotar los colores que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a hacer uno de los personajes que había hecho en un vídeo anterior. El, este personaje, por ejemplo, que es un cuadrado pues, con los brazos de espaguetis. Pues lo puedo hacer en una posición central, recordamos que para hacer un boceto coloco los hombros, la cadera, los piernas, los brazos y la cabeza. Bueno, pues nuestro personaje es un rectángulo y luego todo de espagueti. Listo. Una vez que tenemos la posición central, pues tenemos que hacer esto en las posiciones. Voy a tratar de mantener los hombros a la misma altura, no hace falta que sea exacto, y las caderas a la misma altura. Eh, lo voy a hacer, por ejemplo, aquí, pues mirando hacia aquel lado. La ventaja de que sea un rectángulo es que sigue siendo un rectángulo. va a estar mirando ligeramente hacia allí, así que las piernas pueden estar así, por ejemplo... Y listo, en la siguiente lo haré completamente de perfil. Cuantas más veces lo haga yo voy mecanizando muchas de las partes del cuerpo. incluso ir decidiendo rasgos nuevos que tiene y voy cambiando lo anterior y también conviene hacerlo pues visto en diagonal hacia el otro lado y por la espalda es decir así medio de espaldas Ahora hay que decir cómo hacerle el pelo en esta postura porque aún no lo había hecho por detrás. Lo puedo hacer así sin más. Y listo. Y por último, de espaldas. Y ya tendría la hoja del personaje para recordar. Como decía, puedo, puedo apuntar también de qué color lo voy a hacer. Pues no, no tengo más que colorear. Con colorear uno de ellos me va a ser suficiente. Esto me va a ayudar luego a recordarlo y poder hacerlo siempre igual. Por ejemplo, el rectángulo central puede ser verde. el pelo puede ser marrón por ejemplo eso es y otra cosa que puedo hacer es utilizar tinta para que bueno pues para que la hoja resista más Puede ser una plumilla, puede ser un rotulador. Cada uno el instrumento que le resulte más eficaz o más cómodo. O que mejor se ajuste a su presupuesto. En este caso estoy usando un rotulador con punta de pincel. Que a mí me resulta muy cómodo para hacer trazos gruesos, trazos delgados, etcétera. Por último, aunque esto ya es completamente opcional, puedo borrar las líneas de lápiz. Espero que esté seco y borraría las líneas anteriores para que quede un resultado más limpio. ya puedo utilizar este personaje de referencia cada vez que lo necesite